Bueno, pues es hora ya de volver. Y bueno, ya son las 14.31, así que vamos a continuar con José, que estaba explicándonos ahora el sistema de mensajería basado en hilos. Y le voy a dar la palabra otra vez a José. Por favor, adelante. Gracias, Carlos. Voy a compartir de nuevo la pantalla para continuar por el punto en el que lo habíamos dejado. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, Vale, pues eh, anteriormente estuvimos explicando cómo crear un, un nuevo hilo y estuvimos explicando también la funcionalidad de la barra de herramientas que, que aparece en la sección de eh, bandeja de entrada a salida. Ahora eh, vamos a explicar un poco los detalles de, de la tarjeta del hilo creado. Vale, eh, como dijimos anteriormente, a la derecha podemos ver que aparece el hilo anteriormente creado. Eh, cada hilo consta de una tarjetita que, que tiene el siguiente aspecto, que es un contenedor con un fondo de color según el tema que hayamos elegido y dentro podemos ver cierta información que vamos a ir explicando. Eh, iniciado por Aquí podemos ver que indica el nombre del usuario que creó el hilo. En este caso se puede apreciar que lo creé yo mismo. Debajo podemos visualizar la organización a la que pertenece el usuario que creó el hilo. En este caso, eh, como mi usuario pertenece a la Secretaría de ICAT, aparece aquí la Secretaría. Si nos vamos a la derecha, eh, podemos ver que la fecha de actualización del Hilo y la fecha de creación. Eh, son, exacta la, son exactamente la misma porque aún no se ha actualizado el hilo con, con nuevos mensajes eh, también eh, podemos apreciar que actualmente aparece que tengo mensajes sin leer porque aún no se han desplegado los detalles de, de este hilo pero de esto hablaremos ahora después de explicar toda la información que vemos ahora mismo visible en la pantalla Siguiendo con lo siguiente que vemos en pantalla, podemos ver el, el asunto que escribí antes, que fue test target. Y a continuación, la información referente a la petición de datos eh, sobre, lo que, sobre la que va a ir. Como dije a, antes de hacer la pausa, eh, indicar la petición de datos y el requisito es opcional. Y ahora aparece porque la elegí anteriormente, pero... Si no elegimos nada al crear el hilo, no aparecerá nada al respecto en esta posición. Eh, después vemos eh, el último mensaje creado en el hilo. Eh, en este caso, como el hilo solo tiene un mensaje, aparece el mensaje que escribí al, al crear el hilo. Y por último, más ahí abajo, abajo a la derecha, eh, Encontramos los botones Añadir para crear un, un nuevo mensaje sobre el hilo y el botón Actualizar para cargar el hilo de mensajes con la última información almacenada. Hasta aquí el resumen de, de la información que se visualiza a primera instancia cuando, cuando visualizamos un, un hilo. Ahora bien, también podemos consultar los mensajes y, y los usuarios asociados a los mismos dentro de un hilo haciendo clic con el ratón sobre cualquier parte de la tarjeta de, de libro. Eh, como podéis imaginar, aquí encontramos los mensajes, las personas a las que va dirigido y más información relativa de, a los mismos. Vamos a explicarlo en, en detalle. Eh, antes de nada, quería decir si os fijáis, eh, yo anteriormente creé el hilo y puse en copia a IMS eh, Jessica Kerwin y Rodjick Morita con el, con el mismo mensaje, sí, como podéis ver. Pero eh, mi compañero Manuel Maestre eh, eh, me ha mandado un mensaje después de haber creado el hilo y podéis ver aquí el, el, el contenido de este mensaje. Vamos a explicar en detalle cada cada elemento de cada elemento de, del mensaje que aparece eh, en el primer lugar podemos ver la información del usuario que ha creado el mensaje y a quién va dirigido eh, en este hilo vemos que lo, los últimos eh, todos los tres corresponden a mi usuario que fue el que creó el hilo y los cuales son los distintos usuarios que que, que elegí para, para ponerlos en copia de libro, Excepto el, el último mensaje que ha sido el que, me ha creado, el, que me ha el que me ha enviado el usuario IMS a mi usuario. Eh, siguiendo con lo que aparece en pantalla, a la derecha aparece la, la fecha de creación Información relativa si fue leído o no. Como podéis ver en el primer caso, eh, aparece que fue creado y leído eh, en la misma fecha. Y para el resto de casos, bueno, perdón, en, en el caso de, de Iroyuki y en el caso de Jessica Kerwin, me indica que, que fue creado pero aún no ha sido leído. Y en la, y en la parte inferior aparece el mensaje que que se ha enviado en cuestión en el caso de, de estos tres mensajes son de, el mensaje que creé yo anteriormente en el video y este es el mensaje que me ha enviado hace nada el, el usuario MS a mi usuario este mensaje solo lo, lo veré yo porque ha sido enviado por el usuario MS a, a mi usuario bien hasta aquí la explicación de, de cómo interpretar correctamente un hilo y, y su mensaje correspondiente. Eh, vamos a explicar ahora eh, cómo añadir un nuevo hilo al mensaje. Para ello, como hemos dicho anteriormente, tendremos que pulsar sobre el botón Añadir. Una vez pulsado, se nos abrirá una ventana de diálogo con, con la siguiente información. Eh, antes de explicar los, los campos, eh, quiero recordar, igual que antes, que, lo, que los campos que me salen en, con asterisco son campos obligatorios a, para, para crear el, el nuevo mensaje. En la primera línea podemos ver eh, la información relativa al asunto de, del lío del mensaje. Este es eh, justo, si os fijáis, es el asunto que, que puse al crear el lío. A continuación, eh, similar a, a lo que aparece en la tarjeta del hilo, podemos apreciar la, la información referente a la petición de datos y, y requisitos, si fueron, si fueron indicados en la creación del hilo. Eh, repito, aquí me aparece porque yo lo indiqué en la creación del hilo, pero es, eh, es igual de válido que no apareciese nada si no, no se elige eh, esta opción a la hora de crear. Y la última información que aparece en pantalla eh, sería exactamente la misma que, que la última parte que, que aparecía cuando creábamos un email, Que Es el rango de usuarios al que va dirigido y el mensaje, a, y el mensaje en cuestión que queremos escribir. Eh, en este caso, yo voy a, a, a seleccionar de nuevo el, el usuario que me interesa. Eh, no sé, por ejemplo y escribo un, un mensaje de prueba, simple, en este caso, test message center. Y ya tenemos de nuevo, y ya, y ya hemos rellenado lo, todos los campos necesarios para crear el, el mensaje. Solo nos queda darle al botón enviar para crearlo. Eh, le damos y si todo ha ido correctamente, se refrescará el, el hilo del mensaje con el último mensaje que acabo de crear. Eh, el mensaje anterior ha sido solo enviado a, a Brian y los usuarios actualmente puestos en copia del hilo no pueden ver este mensaje en concreto. Por ser un mensaje eh, personal solo de mi usuario a Brian. Como podéis ver, eh, podemos observar que se ha creado correctamente el mensaje y, y el mensaje que aparece en primera instancia en la tarjeta es el que hemos creado ahora mismo por ser el último por, ser el último en, eh, por orden de fecha en, en, en el vídeo. Si desplegamos podemos ver eh, la información referente al nuevo mensaje y se nos indica que, que no lo hemos leído. Como podéis ver aquí, esto desaparecerá cuando accedamos de nuevo a esta sección o cuando utilicemos el hilo de mensaje pulsando el botón actualizar que vemos aquí. Yo voy a eh, pulsar el botón actualizar para que veas que, que se actualiza indicando que ya salió. Como podéis ver, como podéis ver al actualizar el hilo, me ha marcado el mensaje como leído eh, con la fecha de, de ahora mismo, que son las 14.41 de horario de Madrid Y con esto ya podemos decir que, que hemos tratado todos los puntos del módulo de mensajes y por mi parte creo que ya no me he dejado ningún punto a, a tratar, si no recuerdo mal. Así que si tenéis eh, alguna duda sobre todo esto, No puedo ver si hay manos levantadas. ¿Me podéis indicar? Gracias, sí. José. Sí, yo soy Carlos, José, estoy bien, soy yo el que tenía la mano levantada. Gracias por enseñarnos esto porque es una herramienta muy importante que realmente requiere que los usuarios le presten buena atención de cara al futuro. Así que muchas gracias. También a Hiroyuki y a Jessica por enviar también los mensajes de, de por recibir los mensajes de prueba que ha enviado José. Esto es una especie de correo electrónico interno, pero asociado a una finalidad, algo que queremos eh, coger, eh, que queremos hacer, eh, hacer asociado a un asunto, digamos. Eh, se lo pueden utilizar diferentes usuarios para distribuirse tareas, lo pueden utilizar los administradores de las DPCs para intercambiar impresiones o ideas acerca de alguna, de alguna funcionalidad y los administradores siempre vamos a poder ver las partes más importantes del hilo y así tenemos todos una herramienta interna que nos parece ver nos, nos permite ver digamos eh, cómo va a estar funcionando todos los procesos en el sistema y también poder ofrecer orientaciones y porque eh, también pueden ser muy necesarias. Es un tipo de herramienta que habíamos planteado ya desde el principio del desarrollo del IOMS, porque puede ser muy útil y porque además a nivel interno, todos juntos, nos permite intercambiar a nivel interno eh, información, ideas, facilitar el proceso de cómo proporcionarle datos a y Cat, este sistema por lo tanto de mensajes eh, con hilo es, es el objetivo que tiene. Y José acaba de te, te he llamado Jesús, perdona José. Bueno, pues eh, José acaba de poner un ejemplo eh, de cómo se puede hacer esto eh, con diferentes eh, participantes. Bien, alguna otra pregunta, algún, alguna consulta para José. ¿Habéis mirado a ver, habéis habéis probado a ver el sistema de mensajería, le habéis eh, para ver cómo os conectáis, le habéis echado un vistazo? Tampoco os olvidéis ¿eh? de utilizar este sistema para intercambiar ideas. Yo voy a poner aquí algunos ejemplos. Es importante eh, que todas las funcionalidades que estamos desarrollando en cuanto a contenido, pues las podamos eh, transmitir. Pues vamos a utilizar este servicio de este, esta función de mensajería para para que todo el mundo esté al corriente, que sepan para qué son, cómo utilizarlas, qué se puede conseguir con ellas. Pero me parece que, ya que no hay ninguna mano levantada, así que José, te devuelvo la palabra. Vale, pues eh, si no hay dudas y está todo claro, eh, yo no tengo más puntos más, no tengo ningún punto más que tratar, así que voy a dar paso a mi compañero Manuel Maestro que va a explicar el... El módulo de informes anuales. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y nada, le paso la palabra a mi compañero Manuel. Gracias, José. Buenas tardes, ¿cómo Mi nombre es Manuel Maestre. Me encargo del desarrollo del backend de IOMS. Encantado de conoceros a todos. Voy a compartir mi pantalla. Escrito vacío. Pues nada, vamos a empezar con el entrenamiento de cómo se rellena un informe anual tal como está ahora mismo, porque bueno, en el futuro tenemos previsto incluir el resto de partes del informe anual que, que no están actualmente. A modo de recordatorio, para entrar al en sistema, abrimos el navegador. Entramos en IMS. Si buscamos IMS, CAT en Google, sale el primero. Bueno, voy a hacer el login también ponemos nuestra dirección de correo, el usuario que nos hayan asignado, ponemos nuestra password, recordad, que tiene que tener una buena longitud. Vaya, me he equivocado. Cuando te equivocas en la contraseña, el, el mensaje de error siempre es usuario no encontrado. Esto se hace para para proteger al sistema, para no darle pistas sobre qué usuarios existen. Bueno, entramos bien, como podréis comprobar mi perfil, soy un oficial normal de la bella república de Nicaragua y voy a usar, con su permiso, eh, la CPC para, para hacer esta prueba. Para entrar, entramos aquí datos de cumplimiento, informe anual, editar, añadir informe. Vamos a elegir el año 2022, el año en curso. Y aquí tenemos las dos peticiones de datos de este año que son la de estadísticas, la 669, y la de cumplimiento. Vamos a empezar por la de estadísticas. A modo de recordatorio, tenemos aquí en qué organización estamos. Vale. El menú lateral puede contraerse. Esto nos ayuda a tener un poquito más de espacio de trabajo. Esto va a ser importante por la forma de trabajar que voy a tener hoy. Aquí tenemos la versión. Es un, es el informe anual es un informe nuevo. Es la versión 1. Está pendiente de enviar. Esto significa que es un borrador. Y como tal es editable. Puedo cambiarlo. Esto lo explicaré más adelante porque es importante. Los requisitos están divididos en categorías. Tenemos general, atún rojo, tropicales, etcétera. Para desplegar una categoría, hacemos clic en el título. Y aparecen todos los requisitos. Ordenados por el código del requisito. Pero siempre puedes usar los filtros para reordenar o para buscar alguno en concreto. Si quiero buscar el 10, ahí está. Puedes buscar por el nombre, si no te acuerdas del código. Para desplegar otro, otra categoría, hacemos clic también en su título y se cierra la anterior. Bueno, ahora vamos a introducir algunos datos. Y para eso voy a utilizar un informe anual que, que me he inventado y que tenéis en, en el OnCloud, en la carpeta Docs. Y es el informe es Fakeland R 2022. Podéis ir buscándolo y abriéndolo. Así lo tenéis para después. Bueno, pues esto es un informe anual tipos. Toda la información es falsa. Me he basado en informes anuales reales. Y aquí tenemos la parte que vamos a utilizar. He reducido el número de requisitos a unos 13 o 14 para. No alargar esta sesión demasiado. Pues la forma de rellenar este informe anual en 9 es más sencilla. Tenemos el primer requisito, en 01. Aquí tenemos una pista de lo que tenemos que rellenar. Tenemos que insertar la fecha en la que se mandó el informe anual al CAP. Con el formato año-mes-día. Esto es importante. Siempre utilizar el mismo formato. En este caso lo único que voy a hacer es copiar y pegar. Aquí. Esta es la fecha del primer envío. Si cuando enviáis un requisito a normalmente se guarda la fecha de ese primer envío, que es cuando os hacemos la cursa de recibo. Después, si hay alguna modificación o hay que subsanar algo, algo en ese envío, pues se vuelve a mandar. Entonces hay que poner la fecha de la última vez que se mandó, la última actualización de ese requisito. Y se pone en esta casilla. Y con esto ya estaría contestado este requisito. Como veis aquí arriba, dice que ya solo quedan 12 pendientes de contestar de 13. Y así vamos a rellenar el resto de requisitos que sean fechas, tenemos que poner fechas. También podéis usar este botoncito para elegir la fecha del calendario. 7 de julio de 2022. Estos se actualizaron el 9 de julio del 2022. Así que este es el g 4. En realidad no puede ser más sencillo. También podéis ir viendo que cada vez que se actualiza un requisito, dice quién lo ha modificado y cuándo. O sea, mi nombre, Manuel Maestre, hoy a las 14:58. os fijáis, cada vez que introduzco un dato, se guarda, se guarda inmediatamente. Y eso es porque tengo elegido esto de aquí, guardar inmediatamente. Si lo desmarcamos, a partir de ahora los cambios se hacen, se hacen en diferido. Voy a contestar al GEN 08. Voy por, el, voy por este GEN 06. Ahora, el gen 06 no se ha guardado automáticamente. Nos aparecen aquí dos botones, uno para salvar y confirmar y otro para volver atrás. Si le doy, vuelve atrás y no se ha guardado nada. Y si lo doy al verde, se guarda efectivamente. Así que podéis trabajar de las dos maneras con la que os sintáis más cómodos que por defecto está el guardar inmediatamente. Vamos a rellenar el agencia 07. Vamos a rellenar el agencia Este es el primero que nos encontramos en las que mi CPC no es aplicable. Entonces tenemos que marcar la casilla de no aplicable. Y ahora tenemos que escribir la razón. Esto cambia la razón es obligatoria si está marcado en nota aplica. Entonces tenemos que darle una razón. Cuando se usa, cuando no se usa el guardar inmediatamente se van acumulando todos los cambios. Cuando estéis de acuerdo y queráis grabarlos todos o le dais a todos los botoncitos uno por uno, o podéis usar este de arriba. Y se guardan todos a la vez. Bueno, hasta aquí como se rellena, me voy a rellenar un par de ellos más. El siguiente también es no aplicando. Con este vamos a ver cómo se haría este trabajo offline. Lo que vamos a hacer es exportar, exportar nuestro informe anual. Esto hace que se cree una hoja de Excel con todos los datos del informe anual que tenemos. Se ha descargado aquí. Vamos a abrirlo, aquí vemos cómo los datos que ya he rellenado están en estas columnas. Bueno, por defecto este le abre siempre el fichero en vista protegida. Si lo queréis editar, tenéis que pulsar este botón. Cuando os bajáis cosas de Internet, de fuentes desconocidas, esto se hace para, para proteger al usuario. Si pulsamos... Y ahora ya tenemos el fichero que podemos editar. Aquí arriba tenemos... El año, el data request que, estamos, que hemos exportado, la versión, o sea, la versión 1, la, el borrador que estamos modificando, la fecha en la que nos lo no hemos bajado, quién ha descargado este borrador y de qué organizaciones. Y los datos importantes están en las columnas D, E, F y G. ¿Vale? Están todos los datos que yo he puesto. a rellenar alguno más? Creo que me queda en el 10. Es nota aplicable. Aquí tenéis que poner Y o N, dependiendo de si es si sí, es marcado no aplicable, sí. Siguiente respuesta. El G11. El 12 Cuando, cuando tengamos ya todo lo que queramos editar voy a cambiar también una fecha aquí para que veáis que cambia. Voy a poner 17 de febrero del 2022 o sea 17 de julio del 2022 en vez de 7 de julio. Bueno, pues guardamos. guardamos. Y ahora tenemos que hacer el proceso de importar. Vamos aquí a import. Buscamos el fichero. Tengo aquí en descargas. Y pulsamos importar. Aquí arriba nos dice el número de registros que se han actualizado. 5. Y ahora ya aquí tenemos estos últimos que perdita 10 clase 12 y 3 y así habría que hacer uno por uno todos los requisitos del programa. Bueno, pues cuando estemos satisfechos con las respuestas del informe anual y las consideremos ya que están bien y que se pueden enviar a la secretaría para que las revisen en ese momento tenemos que pulsar el botón de enviar que está aquí arriba cuando le damos al botón de enviar aquí ha cambiado esto esta versión ya ha sido enviada por Manuel Maestre, la fecha en la que la envió. Y este informe anual ya no se puede editar, ya no se puede cambiar nada. Ya es una versión de solo lectura. En este momento la secretaría comprobaría los datos y miraría que todo está bien. En el caso de que hubiera que subsanar alguno, simplemente haría falta pulsar editar nueva versión. Y entonces se crea una copia de la versión 1 llamada versión 2, y esta está pendiente. Esta vuelve a ser un borrador. Y esta ya se puede editar. No se me ha olvidado mencionaros es que efectivamente había cambiado la fecha a 17. Y... Y nada, en un futuro no muy lejano, también se abrirá la posibilidad de introducir el resto de partes del informe anual. ¿no? Es decir, los textos y los anexos de las secciones 1 a 5. Esto es todo. Espero que el entrenamiento haya sido de vuestra dado Y ahora, os toca a vosotros hacer lo mismo que he hecho yo. Es decir, buscad el informe de, anual de FakeLand, que está en el OnCloud, en la carpeta DOC. Y introducir todos los datos del informe anual en las tablas de estadísticas y cumplimiento, tal y como he hecho yo. Podéis hacer algunas online y algunas en la hoja de Estel y luego importarlas. Y dentro de 20 o 25 minutos eh, eh, revisamos el trabajo y vemos qué dificultades habéis tenido. Si tenéis alguna duda podéis levantar la mano y pedir la palabra o usar el chat de Zoom, o nos mandáis un correo electrónico a general y nosotros responderemos lo más rápidamente posible. Muchas gracias en eh, nombre del equipo de IMS y de la Secretaría General. Gracias Manu. Puedes mostrar también, perdona, en inglés, puedes mostrar la progresión en el dashboard, en el, en el cuadro de mandos de Nicaragua, eh, para ver cómo se compara con cómo, cuando empezamos el ejercicio. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahora si volvemos al tablero principal... Y refrescamos los datos. Vemos como Nicaragua ha completado un 7,69% de los requisitos. Es, es poco porque el ejemplo era corto. Vemos como hay un par de países que ya están intentando avanzar un poco. Tenemos a, a Libia y a la Unión Europea que ya han hecho sus primeros cambios y en la gráfica general, que suman la de todas las TPCs, vemos que ya llevan, en total, completado un 4% para las estadísticas de 2020. ¿Era eso lo que querías, Sí, gracias. Y cuando empezamos a refrescar, Vemos, vemos que Japón también está ya manos a la obra y cuando se complete el ejercicio que ha dado Manuel al grupo, veremos eh, lo que se ha hecho, lo que se ha guardado como versión preliminar de informe anual, estadísticas, que se va a ver aquí, el grado de cumplimiento. Online, en tiempo real, se va a ver cómo avanza el ejercicio. Es exactamente eso a lo que iba yo. Gracias, Manuel. Una pregunta, Alberto? Alberto, ¿has levantado la mano? Eh, sí. Hola, buenas tardes a todos. Eh, te quería preguntar, Manolo... Entiendo que sí, pero por confirmarlo, yo creo que no lo has comentado. ¿Yo podría exportar el fichero en Excel eh, vacío para rellenarlo todo el informe anual sobre ese fichero vacío y luego importarlo? O sea, entiendo que la aplicación no me da ningún problema, me lo, me lo descarga vacío y ya está, ¿no? Sí, sin ningún problema. Lo que no puedes hacer, que no he olvidado mencionar, es exportar una versión 1 y luego intentar importarla cuando ya la versión 1 ha sido enviada, o sea, si tú envías una versión, envías la versión 1, uh -huh. ya no puedes importar sobre ella, tendrías que crear una nueva versión, o sea, darle al botón de eh, crear copia y tendrías que, o sea a la hora de importar ya no puedes usar el fichero que descargaste como versión 1. Tienes que volver a descargar el fichero como versión 2 y modificar el fichero de la versión 2. Por eso es importante cuando he mostrado el, el número de versión que se ve cuando descargas el fichero. Vale. No sé, no sé si me he explicado ya. Y... ¿Y yo podría cambiar ese número directamente sobre el Excel exportado y él lo cogería automáticamente? ¿O tengo no, que generar, no o sea, tengo que creárselo que en, en el propio interfaz, no en la propia aplicación? Sí. cualquier intento de modificar algo que no sean las columnas D, E, F y G resulta en un fichero inválido para importar. Vale, vale. O, o sea, o que no, si yo no quisiera... No puedes cambiar el orden de, de las líneas, no puedes cambiar los códigos de, de los requisitos y los nombres de los requisitos. Cualquier intento que hagas de intentar modificar eso va a resultar en un fallo. Vale, o sea que yo si sí. hubiera enviado ya una versión 1, tendría que crear una segunda versión y ya sobre esa sí puedo exportar, importar, etcétera, ¿no? Sí, la, la hoja de Excel contiene información encriptada que, que tiene todos esos datos. Si intentas falsificarlo, no va a funcionar. Va, vale, perfecto. Muy bien, pues gracias. Pedro, well, I, Pedro. ¿me yes. Yes, oís okay. no, verdad? Uh, sí, uh, buenos días. Uh, Una pregunta. Uh, export, uh, uh, uh, exportamos uh, el fichero uh, y, uh, y ¿qué pasa si en la columna C de sí y no hay algo que no encaja. Tiene que ser o Y o N en esa columna, porque si no, no funciona. Pero, ¿qué pasa si no se complementa bien? ¿Se lanza un mensaje de error que.? ¿El aviso? Sí. Se da un mensaje de error por cada línea en la que hay un error. Por ejemplo, línea 13. Error. Bien, gracias. Hombre, podéis pruébalo a ver. Hoy es para trastear, para probar. Bueno, la verdad es que no me ha llegado ningún enlace. No, vaya. Y... Uh, the, ¿No ha solicitado uh, ser usuario de IOMS o, uh, o es que… Not, uh, that's, that's, yeah. <risa> pues <risa> posiblemente sea una cuestión a... de que no figuro como invitado a la reunión, no sé. Yes. Uh, no, just, just pues uh, nada, uh, mandas un correo… Uh, Eres eh, presidente de la subcomisión de estadísticas, así que estarías en el perfil de eh, cargos o presidentes de, de ICAT. Deberías de estar en condiciones de verlo todo. Ese perfil todavía no está activo, pero cuando quieras eh, te podemos registrar. como nuevo cargo. Y luego lo puedes cambiar. Sí. Está escrito en el chat. Hay un enlace con el Hay un correo con el enlace. A la reunión Zoom. Sí, ese enlace figura en el correo que se envió con el enlace de la invitación a Zoom. Sí, tenéis razón. Lo siento. Eh, es, ha sido una omisión mía. Eh, disculpo. Gracias, Terra. Yes, let me share my screen a little bit to show you the circular. That is the link Pedro. It's in blue. If you just click now, that's the registration. And then we have, uh, this is the, the email. Not in this supply, it's in one aquí se ve el correo yes, it's on the email. It's on okay. Okay. sí está en el correo yeah, al final yeah. correcto yeah. Es... no lo vi pero bueno yes, ya it's it's está avisado care. por el chat Iba a hacer lo mismo. Gracias, Tara. No, acá mismo hay nueve países que están trabajando en el ejercicio. Canadá, Túnez, eh, Estados Unidos, eh, Libia, eh, Unión Europea, Japón… Así que la cosa va mejorando. Este es el primer ejercicio, primerísimo, que hacemos todos juntos aquí. Pero creo que está bien hacerlo, porque la mayoría... De las dudas que puedan plantearse, probablemente las trataremos en la segunda jornada del curso, es decir, el primero de septiembre, donde nos ocuparemos de cabos sueltos, cuestiones con las que se hayan topado unos y otras, dudas por resolver. Esta también es una manera de recoger todas esas dudas. Marruecos, ¿ha pedido la palabra? Adelante, Marruecos. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes a todos. Sí, si tenemos varias fechas de presentación. Por ejemplo, para el informe de inspección se pueden enviar dos tres o cuatro o cinco y seis informes incluso el sistema nos va a permitir añadir todos esos informes y nos va a permitir el sistema añadir esos datos Manuel quieres contestar Sí, en el caso de que tengáis problemas, siempre podéis pedir ayuda a la secretaría mandando un correo a general.ioms.icat.i y nosotros os ayudamos en, en lo que necesitéis, como podáis. Pero si son preguntas acerca de, de qué poner en las respuestas... Para eso tenéis que dirigiros al Departamento de Cumplimiento. Gracias, uh, Manuel. Uh, Manuel uh, I can, I can completo un poco esta cuestión, Kamal. Y Jenny dice que también puede echar una mano. A ver, la estructura del informe anual en el IOM se refleja más o menos lo que pone en la plantilla. Está anexo 1, parte 1 y parte 2, sección 3, estadística y cumplimiento. Y lo que hemos incluido aquí es la primera presentación y la última actualización. Pero también tenemos un campo de texto libre que permite que figuren eh, fechas adicionales para completarlo. Si hay 10 fechas distintas, se pueden hacer figuras, pero lo importante es la primera y la última. Luego hay un rango de fechas posibles eh, donde quizá haya que explicar algo en cuanto a los requisitos de datos, en cuanto a cumplimiento. Y luego está la parte de observaciones, donde también se pueden completar las fechas en cuestión con un texto, si fuera necesario. Nosotros así lo hemos previsto en el Grupo de Tecnología de eh, Comunicación Online. Esto se decidió así en febrero, en la reunión, y eh, acto seguido cambió ligeramente eh, la forma de estas dos plantillas en los anexos. Pero bueno, Jenny. Si quieres completar. Gracias. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Eh, creo que la pregunta era si la secretaría completaría las fechas en el informe anual para las CPCs. La respuesta en ese caso sería que no. Si una CPC tiene un problema específico, podemos asistirla, pero eh, nosotros no nos vamos a encargar de cumplimentar el informe anual para la CPC. Eso lo tendrá que hacer la CPC. Creo Jenny que la pregunta era si había más de una fecha, o sea, la primera y la última actualización y luego fechas intermedias. No, era eso, verdad, Marruecos? Kamal. Sí, exactamente. Esa era mi pregunta. Sí, por lo que sea, tenemos varias fechas de presentación o de envío a ICAT. Entiendo la explicación que nos habéis dado, así que ya sabemos cómo tenemos que manejarnos. Sí, Manuel puede dar un ejemplo al caso de Nicaragua, por ejemplo, que estaba cumplimentando. Pongamos que quiere introducir un texto, por ejemplo, en gen 1 y hacer incluir una fecha adicional en la columna de campo correspondiente. Hombre, también lo puedo hacer yo, si quieres, Manuel. Tú decides, Manuel. O tú o yo. Quieras. Vale. Bueno, entonces Manuel se va a encargar de ejemplificar cómo sería esto. ¿Te parece bien, Kamal? Sí, sí, gracias. Así que vamos a coger un ejemplo de los que tienen dos fechas. Por ejemplo, tenemos este, 12 de septiembre de 2022, que hizo una última actualización el 14 de septiembre. digamos que sí Hizo también una, una entrega el día 13, pues simplemente pondríamos aquí... Septiembre, ya está. Aquí pondríamos una lista de todas las fechas que, que en las que hubiera alguna entrega intermedia. Pero como decía Carlos Palma, las importantes realmente son la primera en la que se envió y la última actualización, porque se supone que la última, o sea, la primera. Cuenta para ver si se ha cumplido el requisito cuando pues, no ha entrado en, en la fecha límite. Y la última nos irá a nosotros para saber cuál es la información más actualizada de lo que se ha, se ha enviado. Pero toda información que se introduzca es buena. Gracias Manuel. Pues, ¿no? Gracias Manuel. Exactamente eso era. Y aparte de la fecha, en la segunda línea, o después eh, se puede aportar una explicación, en el caso de una corrección eh, intermedia, digamos. O sea, en el mismo campo, o debajo de, lo, de la fecha, En esta columna podemos añadir lo que queramos. Gracias, Manuel. Hay una pregunta de Craig, de Estados Unidos, en cuanto a la fecha. Y dice Craig, Craig, puedes intervenir tú, ¿eh? Toma la palabra. Sí, a ver, cuando introduzco una fecha en este campo, aparece la fecha antes de la fecha que yo introduzco, 9.27 a.m. Eh, ahora mismo estamos seis horas más tarde de tiempo de Madrid, pero... Es la misma fecha, ¿no? A ver, Greg, es, ¿estás utilizando el calendario o estás utilizando este, este formato de barra oblicua entre día, mes y año? Lo he intentado de las dos maneras, cortando, o sea, copiando y pegando las fechas que están en la tabla en ese informe anual de pega. Y también he abierto el calendario y le he dado al, a la fecha. Y me ha llegado la misma respuesta en ambos casos. Y he intentado lo mismo también con otras fechas, ¿eh? aparte de estas dos concretas. Y Digamos que vuelve a la fecha previa. O sea, se va a la fecha previa el sistema. Pues esto es muy raro. eh A lo mejor tiene que ver con la configuración de Windows. ¿eh? Es algo que ahora mismo no sabemos explicar porque es algo que nunca hemos visto hasta la fecha. Y Terra parece que está con la misma dificultad. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿La veis? Sí, bien, pues esto esta es la pantalla en donde estoy aquí introduciendo la fecha. Y pongo 2022, 09, 12. Y sin embargo, aunque he puesto que sea el 12, me ponen el 11. Es de, o sea, que, que me, hace, me hace que sea más probablemente que vaya con más antelación o que sea más puntual de lo que soy, Pero bueno, efectivamente, sí. Haz clic otra vez. Abre el calendario, a ver. Elige el 14, por ejemplo. Y aquí... Ah, y te saca 13, sí. Pues esto no, no lo habíamos visto nunca, ¿eh? Te lo vamos a tener que investigar y hacer pruebas para ver qué pasa. Sí, esto va a requerir que, que hagamos pruebas. Vamos a hacer una simulación eh, de, para ver si tiene que ver con los usos horarios, las zonas de, o, si es, o si es la configuración de Windows o qué tendrá que ver o algo de, que tenga que ver con ahora en Estados Unidos. No lo sé. no, no lo vemos. Pues muchas gracias por avisarnos, ¿eh? te diremos algo Sí, sí, eh, muy raro porque yo he abierto con Estados Unidos como administrador de sistema y yo he editado el SGEN02 y a mí me sale bien Mira, os voy a enseñar aquí mis cambios en la página. Y no tengo ni idea de qué puede ser. Bien, yo estoy utilizando el navegador Google Chrome. ¿Qué versión? Uy, qué versión no tengo ni idea. Voy a mirar. Debería funcionar, ¿eh? Con Google Chrome, porque no lo sé cuál será la versión, pero vamos, en principio, esto no tendría que pasar, es muy raro, ¿eh? Brasil has Brazil has also the same issue. Brasil tiene el mismo problema por lo que vemos. I'm going to check the same data in the database. Voy a ver con estos datos en la base de datos a ver qué está ocurriendo So this is, this is something that... Sí, esto lo vamos a, a intentar resolver más adelante y haremos aquí unas pruebas. Puede que tenga que ver con los usos horarios, con porque nuestros servidores están en, en la zona europea. El sistema central está en Londres, o sea que... Es una cosa muy rara. ¿eh? Y ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o pregunta? Por el momento simplemente decir que vamos, tomamos buena nota y lo vamos a, a ver qué pasa. ¿Alguna, ¿Alguien más tiene dudas sobre los informes, sobre cómo complementarlos? Tú, Adelante. Sí, saludos a todos. Manuel, por favor, para rellenar y cumplimentar las líneas de declaración, para poner las fechas. Hay, hay líneas que se repiten dos veces. Yo no sé si a mí si es en mi caso o, o qué. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Lo tengo repetido dos veces. Aquí en, eh, en la mensajería. No sé si lo podéis ver. ¿Puedes compartir la pantalla? Cambia con nosotros. Voy a intentar. A ver. Donia. Es que no sé cómo hacerlo. A ver. Uh -huh. ¿Le podemos dar, Manuel, permisos a Donia para que sea de Túnez para que pueda compartir pantalla? ¿La puede dar permisos, Carlos? En principio no hay problema. No es grave, si regard... Gracias, María. Do Doña, eh... No sé si se com estoy compartiendo no si regard... pantalla, pero aquí en la tabla, por ejemplo, para SPFT 101 vale, tarea 2... pero está, ese está repetido, por ejemplo. ¿Lo podéis ver o no? Sí, lo estoy viendo. SBFT 101, Tarea 2, Las, se vuelven a pedir los mismos datos, 101, 102, 103, está repetido dos veces, el 104, el 105. Y al hacerlo automáticamente, a lo mejor uno no se da cuenta de que es que están repitiéndose los mismos datos otra vez. Antonia, perdona, perdona que te moleste. Tienes en la parte de abajo de justo debajo de la pantalla en la barra inferior un botón que pone compartir pantalla ahí podría compartir la pantalla para que vieran no. No. ya ya estoy viendo lo que lo que ocurre y, okay. y la verdad es que es muy muy raro es la primera vez que veo algo así Hay que investigarlo con un poco más de, de, de tiempo. Lo que puedo hacer es, eh, es eh, borrar tu informe anual por completo y que vuelvas a empezar. Eso es lo único que se me ocurre, ¿no? Sí, eh, sí si estás de acuerdo. Tengo. Vale. Sí, sí, claro. No no te preocupes porque esto solamente es un ejercicio. Sí, sí. Ahora, ahora te escribo cuando la tengas. Sí, lo tenemos que investigar. Así en profundidad. Es, es muy muy extraño, ¿eh? No, muy raro, ¿no? Nunca nos había pasado. Pero precisamente nosotros hemos estado haciendo pruebas... ¿Con 40 50 usuarios trabajando uh, simultáneamente? No, o sea, es la primera vez que, que lo hacemos con tantos usuarios trabajando a la vez. Y es posible que este sea un fallo que, que ocurra cuando pasan estas cosas y precisamente por eso esta es una, una muy buena oportunidad para, ver, para poner a prueba el sistema con tantos usuarios a la vez, porque este nivel de prueba no lo habíamos hecho hasta ahora. Así que muchas gracias, Doña, por, por encontrarnos el fallo. Aquí un fallo. Y a, y a Terra también por avisarnos del de suyo. Sí, lo, lo que yo sospecho que ha sido es que habéis creado el informe anual dos personas a la vez. Entonces, um, por, o con el mismo usuario lo habéis hecho dos. A una, es una cosa muy rara. Entonces se ha se ha duplicado el, las líneas del la informe anual. ¿no? Eso, eso es lo que me temo. Pero hasta que no consiga replicarlo, no lo puedo saber con exactitud. Sí, pues no lo sé. A lo mejor a mi colega, me, me, mi colega Hamad, me puede decir si a él le está pasando lo mismo. No, no. En mi caso no me está pasando. No, eh, me sale normal. Sí, debe ser porque su colega Jamal está editando. La petición de datos de, de management, de, de cumplimiento, y la que ha fallado ha sido la de estadística. Eso es. Eso es lo que estoy viendo. decís sí, sí. Pero no le está pasando a todos los demás CPCs. Y tenemos, por ejemplo, 12 CPCs que está tra trabajando conectadas online y solamente en este caso ha habido una duplicación. Pero bueno, esto es un ejercicio, pero también tiene que ver con todas las maneras en que se recopilan todas las acciones de todo el mundo y ver dónde podemos ir detectando errores que puedan surgir al trabajar así. Y es bueno, tenemos que verificar. Eh, donde se producen errores y ver si luego detrás de esos errores podemos este, ver dónde están los fallos Manuel, entonces borras, has borrado solo los, los informes estadísticos de Túnez, ¿no? Solo, no los de cumplimiento ¿o has borrado todo? Sí, Estoy en ello, estoy en ello, que, que no, no cambiéis nada hasta que os Bueno, eh, informo a todos que quedan cinco minutos eh, para que podamos, para ir terminando ya el ejercicio de cumplimentación del informe anual. ¿Alguna otra duda, pregunta? Uh... Esto es para Túnez. Si salís de la página y volvéis a entrar, o sea, recargáis, ya debería saliros bien. Normalmente, sí, en principio va bien. Merci. Gracias, Manuel. <laughs> Gracias. So, uh, I think we have, uh... Bueno, creo que tenemos una cierta idea de cuál es la causa del problema de la fecha, el de que se de marcha atrás. Eh, la fecha un día, José, eh, y tú decías que podía estar relacionado con el uso horario porque son Estados Unidos y Brasil. Los que están experimentando el problema y puede tener que ver con el navegador, con Chrome. Al... No sabemos exactamente dónde está el problema, pero podría deberse a eso. No sé si daniel o José. Sí, hola. Hola, don eh, nada, El problema de la fecha, el problema de la fecha es, es simple. Es un error de que se está guardando la fecha bien. Pero al mostrarse al usuario, se le está aplicando el time zone de la, del lugar donde esté. Entonces, por ejemplo, si se guarda la fecha del día 13, el día 13 se guarda con 13 a la hora 00, es decir, recién iniciado el día. como se le muestra al usuario, por ejemplo, en las zonas de las Américas, le estaría 6 horas y por eso muestra el día antes. Es decir, que lo resolveremos cuanto antes. Es un problema que ya está identificado. Ya. Muchas gracias gracias a Bien, sí, sospechábamos que tenía que ser algo así, y menos mal, hay una solución. Pedro, ¿tenías la mano levantada? ¿Me oís? Sí, sí. Solo quiero hacer una sugerencia. El, por ejemplo, para. Utiliz. O sea, por ejemplo, es un consejillo para, para cambiar, por ejemplo, lo que está en la cuarta columna, ponerlo en la quinta columna, ¿no? porque es un poquito confuso esos campos, porque se le pide a personas que hagan algo, ponen salta salto un aviso en rojo, y luego son cosas en, en que ya están hechas, no sé, quizás habría que cambiar la manera en que se eh, eh, da la información. No sé si he dejado claro el pro, mi problema. Sí, sí, Pedro. Sí, esto ya lo habíamos hablado, pero bueno, Manuel. Sí. Es algo que, que en verdad resulta raro y, y es algo que vamos a cambiar pronto. Sí. Todo, todo este sistema nuevo de desde este año y no hemos tenido mucho tiempo para refinarlo. Vale, gracias. Sí. El, el segundo comentario... En in, inglés, in um, Sí, mi segundo comentario es que cuando Manolo estaba rellenando los datos, cuando escribía la razón de que no estuvieran disponibles, No se salvaron, no se guardaron los datos en la hoja Excel y no se exportaron. Sí, y creo que te diste cuenta y eso habría que resolverlo también. Sí, efectivamente me di cuenta. Lo he seleccionado fuera de cámara y, y es algo que, que habrá que revisar. ¿sí? Yo creo que tiene algo que ver con, con el hecho de que lo estaba haciendo con... Eh, la forma de salvar en diferido. O sea, no tenía puesto lo de salvar inmediatamente. Eso okay. tendremos que revisarlo. No. Gracias. Gracias Pedro. gracias, Pedro. Y gracias a Manuel también. Sí, that's the eagle high that es que tienes, vamos, eh, estás ojo a visor, ¿eh, Pedro? Bueno, pues, eh, efectivamente... Eh, Estamos reajustando ahora las plantillas y había unas cositas que había que resolver y son unos cambios, dependen de los cambios que se aprobaron en febrero en la reunión de intersesiones del grupo de trabajo online y precisamente hemos cambiado ligeramente la plantilla, tenemos que cambiar... Para ello los servicios backend y, y, y los de y también el frontend para adecuarlos. Pero bueno, por eso pasan estas cosas. Pero lo, lo tenemos ya en, encarrilado. Y esto que aparece al, al mitad, en la, a la mitad como una observación, pues efectivamente no debería estar ahí. Y Lo vamos a corregir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora ya hay más países. 6, 9, 19. Bueno, gran mejora. El año pasado teníamos 4 o 5. 15 tenemos, 15. 15 CPCs que están trabajando sobre sus informes anuales. Eso está francamente bien. Yo estoy seguro de que en unas poquitas sesiones más de IOMS estaremos todos muy acostumbrados a la interfaz y a la manera de trabajar con la plataforma, pero vamos aunque vayamos mejorando todo, la funcionalidad, el comportamiento va a ser siempre muy, muy similar en, en el sistema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a dejar que hable Manuel unos minutitos más y después ya terminamos con el ejercicio. ¿no? ¿O hay alguien que quiera tener un poquito más de tiempo? Que levante la manita quien quiera seguir trabajando un ratito más. Si no, le devolvemos la palabra a Manuel. Nadie levanta la mano. Bueno, pues entonces, pues le hemos dejado 25 minutos al grupo para el ejercicio. Y ahora tenemos ya 15 CPCs que están trabajando con sus informes. O sea, Manuel, así que yo creo que vamos a terminar el ejercicio y ver qué ha pasado. Manuel, por favor, adelante. Tienes la palabra. Gracias, Carlos. Pues vamos a ver en qué ha quedado todo esto. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Como podréis ver, me he cambiado el usuario administrador. Así podemos ver algunas funciones que no puede ver un usuario normal. Hemos visto cómo ha progresado el gráfico, este gráfico de aquí, con todas vuestras aportaciones del ejercicio. Y al parecer el ganador de este año ha sido la Unión Europea que ha completado más, más requisitos. Bueno, tenemos aquí datos de cumplimiento, informe anual, los administradores, la gente de la Secretaría, tenemos unas cuantas opciones más. Tenemos el tablero de los informes anuales, que da una información similar a la que está en el tablero principal de todos los usuarios. Pero nosotros podemos elegir el año. Podemos ver, podemos ver cada, cada año y podemos ver la información de cualquier data request de cualquier organización. Vamos a elegir, Vamos a elegir al ganador. Aquí vemos cómo ha rellenado. Prácticamente todos los requisitos de la categoría general. Prácticamente todos los requisitos, bueno, todos los requisitos de atún rojo. Y ya está empezando por tropicales. Aquí podríamos ver el progreso de, de cualquier parte contratante. Después tenemos esta página de resúmenes que nos da los datos en formato numérico. Aquí, organizado por CPCs y por grupo de especies, tenemos el número. Tenemos estos tres números que significan el número de completados, barra, número total de requisitos y entre paréntesis, los no aplicables. Tenemos que el general de la Unión Europea ha introducido 15 requisitos completos de 41 y tres de ellos han sido no aplicables. Y así para todas las organizaciones, para todos los clientes. Ahora mismo aparecen todos en rojo porque ninguno ha llegado a completar ningún grupo. Pero los completos se, se colorearían en verde. Tal como dice aquí la leyenda. En verde los que tienen completos. En rojo los que les queda uno pendiente Y en gris si fueran todos. Eh, no disponibles pues tenemos. Esta opción que dice estatus por requerimiento. En este podemos ver los datos de un requisito. Así que vamos a elegir la petición de datos de estadísticas. Vamos a elegir el Gen01, el informe anual. Y aquí podemos ver todas las respuestas que han dado los, las CPCs sobre el Gen01. Tenemos mi respuesta, que es la que he hecho yo. De ejemplo y tenemos la respuesta de Brasil y tenemos la respuesta de Marruecos que está escrita en el campo razón y siendo una fecha debería haberla escrito aquí en el campo de fecha. Vamos a elegir otros requisitos, requisito 2 y pasa lo mismo. Ya, a lo mejor os preguntáis por qué, dónde están el resto, el resto de, de organizaciones. Y es que el resto de organizaciones no le han dado al botón de enviar. Tenéis que darle al botón de, de enviar para que para que los datos se consideren eh, definitivos y empiecen a aparecer en las estadísticas. Sí. Os puedo dar un minuto para que entréis todos en los informes anuales y queréis botón también día. Me ha parecido ver una mano levantada, pero ya no la veo. Sí, Manolo, había eh, la mano levantada era de Túnez, pero eh, la ha bajado. Probablemente esté relacionado con. Eh, está, está levantada. Sí, pues. Sí, Sí, y va no sé. sí, a hacer precisamente la pregunta porque eh, he, vamos, he respondido a casi todos los requisitos, todos hemos hecho el mismo ejercicio, entonces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se ha llevado el premio la, la Unión Europea? Porque ha quedado primera. Y además, eh, algo que ha respondido antes. A lo mejor tiene que ver porque yo no los he enviado, no he enviado las informaciones, no las he grabado. Entonces, estoy mirando ahora muy de cerca a ver qué he enviado y qué no he enviado, si he confirmado el envío de mi informe. Creo que ha debido ser por eso. No sé si has entendido lo que te contaba. No, la verdad es que no he entendido del todo porque no consigo escuchar. La, la eh, no sé por qué. No tengo la opción de volver a poner Voy a quitar compartir para volver ponérmelo. ¿Quieres que repita? Repito, ¿me oyes ahora? Sí, por favor. Ahora sí escucho la intérprete. Si la Mira, lo que decía es que todos hemos hecho el mismo ejercicio. Y yo de verdad he incluido todos los datos, lo he rellenado todo. entonces yo decía, ¿por qué se ha llevado el premio la Unión Europea? ¿Por qué tiene más porcentaje? Porque yo había rellenado todo el informe y hemos trabajado con el mismo informe. Entonces, por lo que me contabas nos contabas antes, también había que confirmar el envío del informe y había que darle a esto de enviar. Y a lo mejor eso es lo que se me ha quedado a mí sin hacer. Y bueno, estoy tratando de hacerlo ahora. Gracias. Sí, eso es. hasta que recordad que hasta que no pulséis el botón de enviar eh, los datos son un borrador, así que bueno. no, cu no cuentan como oficial. Manuel, puedes mostrar lo que es el caso de Túnez. Uh, uh, sí. Doña we are will see. Uh, well, uh, Manuel. Doña Manuel, va a mostrar lo que hay que hacer para que algo se considere como presentado. Vas a Túnez, se ve que todo está completo. Tenéis las respuestas, pero están pendientes. y sí. si entonces, sí. tenéis que darle al botón de enviar. Si queréis le puedo dar yo, pero entonces aparecería como que lo he enviado yo. Donia, si uh... lo único que tenéis que darle es a enviar. No, no, eh, no hay problema. Adelante. O oh, bueno. A ver, ¿dónde lo encuentro? Puedes sí. enviar. Sí, un momentito. Estoy revisando mis datos y ale enviar aquí otro tanto donc, enviar la, oui. ¿Y Ale? Sí, sí, sí. hecho. Vale, ya, ya veo tu versión enviada de la de cumplimiento y tu versión enviada de la de estadística. Muy bien, ahora veremos cómo ya aparece. Lo mismo para el resto de CPCs que habéis introducido datos. Si podéis entrar en el informe anual y pulsar el botón de, de enviar, de submit, pues así tendremos todas las respuestas de todo el mundo. Pero aún así la Unión Europea sigue eh, a la cabeza y eso que nosotros hemos dado todo lo que teníamos. Vamos a ver qué ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea lo que pasa es que ha rellenado muchos más datos de los que yo tenía planeados. Para el ejercicio. <risa> Incluso uno de peces tropicales. Y probablemente, esto es solo para el de estadísticas, en el, en el de cumplimiento probablemente también haya. ¿no? En el cumplimiento no hay. No hay nada de no sé si es lo que ha pasado, por eso tiene más que los demás. Ah, no os preocupéis, tampoco es importante. No estamos compitiendo. Manolo, te iba a proponer que se vaya a los resúmenes. Ahí se pueden ver uno por uno, pero también se puede ver el resumen para estadística o para ordenación. Se puede ver el, el estado de comunicación eh, y... Si vamos a cumplimiento. Sí, sí, ya. Te refieres a... Sí, exacto. A este. En este ya, en las columnas, están rellenando los datos. Exacto. De 47 requisitos han rellenado 22, nueve de ellos no aplican. Canadá, de 122, rellenado 13, seis de ellos no aplicado. Y así, para todos. Esas. Yo, y esta, esta, esta tabla sí que es abierta y pública. Ah, si sí. tenéis alguna duda más. sino yo por mí, ya está todo dicho. Sí, puedo decir también, aún al, al, al, al resumen más, más uh, resumen, que es Home uh, compliance data and report, summary reports. Es 2022. That one. That, you can also see that in more... Aquí summary. se puede ver de forma más resumida los requisitos de datos completados, los que están pendientes de cumplimentarse. Y en esta tabla se ve exactamente la situación. Si alguien quiere ese resumen muy conciso del estado de cumplimiento de las CPC, pues puede acudir aquí. Y otro tanto para la circular de cumplimiento. Son dos partes. Así. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Nos quedan unos 15 minutos. Pedro. ¿Quién puede ver esta tabla? ¿Solo la Unión Europea o todo gestor de, de país? ¿Quién, quién contesta? Esta que se está mostrando ahora mismo en pantalla solo la puede ver la gente de la Secretaría de Icat de momento. Okay. En el futuro también podrán hacerlos los chairs de, de algunos cuerpos subsidiarios. Y, sí. y en general, bueno, pues esos son unos roles que definimos hace dos meses en la última reunión del grupo de trabajo. Y que todavía no están del todo implementados. Sí. Pero el administrador de un país o el gestor de un país puede ver en su propia tabla eh, si, si está todo completado. ¿Eso se puede hacer para cada país? Pedro, you're talking about Pedro. ¿Te refieres a toda la información detallada disponible para cualquiera para descargarla? No, no, yo me refiero para que cada país pueda ver sus propios resultados para comprobar lo que hay y lo que está hecho. Sí. Cualquier cargo o administrador de la Unión Europea pueda exportar, descargar, analizar, eh, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los datos. Yo me refería a la tabla, pero, pero no tendríamos una tabla, digamos, para esto, pero ya está, me queda claro. Eh, Manuel, a la Unión Europea también le falta enviar el informe, ¿verdad? Están todavía pendiente versión 1, ¿no? A ver, esto es enormemente importante y es un aviso para todos, ¿eh? Porque ahora mismo estamos en una fase de borrador hasta que le demos a presentar, submit porque hasta darle a Submit se considera un borrador. Yo puedo dejar esto hoy aquí y mañana volver a trabajar sobre ello, pero en el momento en el que le doy a Submit significa que formalizo esta versión y no la voy a poder modificar. Lo que puedo hacer es crear una nueva versión a partir de esta. Es decir, antes de darle a submit, presentar, no se considera presentado, sino que se entiende que es una versión en modo borrador. Voy a volver al ejemplo que, que rellené yo de la República de Nicaragua. Yo hice un envío de la versión 1 y luego le dije que quería volver a editar. Por eso hay una versión 2. La versión 2 no la he enviado. Pero si haces clic aquí, aquí está la versión 1. y Se puede revisar lo que había en ella. ¿Vale? Las versiones no se pierden. Están las dos aquí. Si yo envío la versión 2. Me aparece ya como enviada y ya no la puedo modificar de ninguna manera. A ver. Si la quiero volver a editar, tengo que volver a darle a Edit New Version. Y eso me, crea, eso me crea la versión 3. Esta ya es editable. Y las demás están ahí para consultar. Hasta que la. Hasta que la versión 3 no haya sido enviada, la que es válida para nosotros, para ECA, para la Secretaría, es la 2. Y esa es la que cuenta cuando vemos las estadísticas. No sé si esto ha aclarado la pregunta. Pedro, we have also the... Pedro the que también tenías la mano levantada. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Cualquier duda sobre lo que nos acaba de explicar Manuel? So, the body wants... Don't have any no hay solicitudes, no hay manos levantadas. Así que así las cosas podemos dar por concluida la parte de informe anual. Nos queda un cuarto de hora y algunas cuestiones que tratar. Así que creo que tendríamos que pasar al siguiente tema, que es administración, ¿verdad, Manuel? Así que cambiamos de, de tema, por favor. Adelante, Manuel. Vale. Lo que os voy a enseñar ahora es cómo el sistema trabaja en eh, la parte de administración, o sea, cómo mantenemos las tablas de requisitos, las de peticiones de datos y otras cosas importantes. Como veréis, mi usuario es el administrador total, es el todopoderoso. Entonces, en mi menú de administración es muchísimo más, más completo. Aquí puedo, al igual que los administradores de CPC, Administrar los usuarios, pero yo puedo administrarlos todos. Puedo asignar y desasignar, puedo cambiar a la gente de organización. Así que tengo control total. También podemos administrar los roles. Estos son los roles que hay actualmente. En el futuro puede que cambie. Como complemento a la pregunta que hizo antes Pedro Lino, ¿ves? ya tenemos contemplado el rol de icap e que tendrá permisos de lectura sobre casi todo, pero todavía estamos en ello. Y tenemos la lista de organizaciones. Esperemos que en el futuro sea más grande, a ver si se animan más países. Tenemos la lista de las peticiones de datos, que es muy parecida a la que está pública y de solo lectura. Pero en esta podemos modificar a qué organizaciones se asigna cada petición de datos y los requisitos que van en cada petición de datos. También podemos cambiar las fechas límite y las fechas de caducidad. Esto es una cosa nueva que estamos implementando para el futuro módulo de barcos, que son los pabellones, las banderas sobre las que puede ir cada barco. Esto es especialmente importante para organizaciones, para CPCs como la Unión Europea o, o los territorios de ultramar del Reino Unido, que tendrán varias banderas. Aquí tenemos la lista de requisitos, que, como se ha comentado anteriormente, cambia todos los años después de la reunión de la comisión. Un en en tiempo en el que se elaboran todas las recomendaciones y regulaciones nuevas y, y al final se traducen en los requisitos. Tenemos también, esto es nuevo. Unas respuestas estándar que para cuando elegís no te aplica o no aplicable en un, en un requisito, podéis elegir estas respuestas estándar para no para ahorrar tiempo. Tenemos la tabla de regulaciones en las que se basan los requisitos. Con esto controlamos el menú del usuario y lo que ve cada rol. Esta es la tabla de envío de errores y sugerencias que podéis, podéis añadir cualquiera utilizando vuestro menú de usuario. Aquí una opción que dice enviar comentario. Esto abre un formulario en el cual podéis, si encontráis un fallo o una sugerencia que queráis hacer, podéis rellenar y nos llega a nosotros para sus el todo. Tenemos el informe de cambios. Aquí vamos avisando de las nuevas versiones que van saliendo de la aplicación. Aunque de momento no es pública, pero luego será. Tenemos la administración de la ayuda. Esta es con la que compañero de Asiel sube los, todos los archivos de la ayuda para que estén disponibles para los usuarios. Y por último está la documentación de la interfaz de los servicios que ofrece IOMS. Aquí está detallado todas las funciones que hace de manera interna y que podrían utilizarse con otros programas para intercambiar datos con IOMS. Es una documentación un poco técnica, pero sea un programador entre los presentes, quizá les suene. Y eso es todo lo que queríamos contar. Una, una, vista, una vista un poco rápida de, de cómo se administra el sistema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Le paso la palabra a Carlos Palma para que pase al siguiente tema. No sé si queda algún tema. Sí. Bueno, show, uh, hay un tema menor que no sé si is, queremos tratar ahora porque nos quedan diez minutos, no más, pero... Vamos a ver el último punto en el orden del día y luego a ver si podemos ver algo que es con lo que estamos trabajando. Se ha dedicado eh, Manuel a la parte de, de esas componentes que habían quedado pendientes. Y son como cabos sueltos, lagunas que está rellenando, por ejemplo, el módulo de gestor de buques. Y estamos estudiando la posibilidad de mejorar el procedimiento, no solo para las dos grandes tablas o los apéndices, sino también el test y demás. Pero bueno, esto es cosa ya de futuro, para más adelante. Y ahora vamos a pasar al último punto del programa de trabajo que habíamos visto antes. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, Bien, entonces, avancemos hacia el final. Esto es lo que preparamos cuando se planificó esto en el grupo eh, preparado por Terra, planteado por Terra para la, esa segunda jornada o sesión de este tipo de formación IOMS. Es decir, basándonos en lo que hemos aprendido aquí, pues convertirlo en algo funcional que funcione para poder producir ese informe anual para el 2022. Ese era el punto uno. Preguntas generales y también específicas. Algunas se han eh, planteado ya. Eh, las iremos preparando y elaborando para el primero de septiembre, pero también pueden aparecer otras cuestiones sobre la marcha. Intentaremos ir resolviéndolo. Cualquiera nos puede mandar una pregunta o bien general o también más específica. E intentaremos ir preparando las respuestas. Manden también, por ejemplo, algo a Duredín. Duredín, por ejemplo, que también planteaba cuestiones relativas a, a las fechas. Pero entre esta parte de la formación y la segunda de septiembre, podemos ir resolviendo también dudas y cuestiones. Es decir, punto uno qué tipo de problemas se han detectado en esa primera sección y luego se va a dedicar todo el tiempo que se cumplimente el informe anual de 2022 y luego se abriría un turno de debate libre de unos 10 minutos para ver qué se podría proponer. Claro que tiene que aprobarlo el grupo en febrero, pero sería eh, lo que se podría plantear como ejercicios, formación para el año siguiente, es decir, los módulos, por ejemplo. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre estas segundas? ¿Sesión? ¿Puntos 1, 2 y 3? ¿O les parece bien lo que está aquí propuesto para septiembre? No veo que haya solicitud de palabra. Carlos, Manuel, alguien que me pueda decir si eso es así? Terra. Gracias, Carlos. Una aclaración antes de la próxima sesión de formación. Se supone que cada CPC intente introducir ya todos sus datos del informe anual para entonces, para que se pueda revisar, plantear preguntas, hacer aclaraciones, identificar y resolver cualquier error que pueda haber. Yo, que yo sepa, esa era la idea. Eh, pero me gustaría que nos lo confirmes, que a partir de esta formación y de cara a la próxima, eh, intentemos todos eh, haber introducido ya la información en nuestro informe anual dentro de lo que es el IOMS. Sí, gracias, Tara. La pregunta es excelente. Esa era precisamente una de las metas principales de la reunión de febrero, darnos este... Tiempo entre las dos sesiones de formación para que, a, a, en la medida de lo posible, se cumplimente todo. Eh, eso, eh, evidentemente, en función de lo que puedan hacer unos y otros. Eh, al informe de la reunión de febrero les remito a todos, pero la idea es que ambas partes del informe anual se cumplimenten en el IOMS en la medida de lo posible probablemente quedarán cuestiones pendientes como por ejemplo presentación de los más recientes conjuntos de datos por ejemplo fecha para estadísticas es el 31 de julio nos quedará un mes pero luego hay cosas que llegan después entonces Cumplimentar eso va a ser muy difícil, pero la idea es que en general sí que haya algo cuasi finalizado para la próxima sesión para que entre todos lo podamos dejar pues lo más atado posible para la fecha final, que, que yo recuerdo es el 15 de septiembre, ¿verdad? Me lo confirmas, correcto. Esa es la idea sobre el punto 2, Terra. Jessica, Jessica, no veo las manos levantadas, pero sí que aparece un mensaje, un pop-up en, en mi eh, pantalla, así que veo que Canadá, Jessica, había pedido la palabra. Sí, una pregunta breve. En nuestra última reunión, que yo recuerde, no iban a intentar introducir ya la información de años anteriores de forma, digamos, por defecto, o sea, que se autocumplimente, sí, está previsto, pero no sé si lo vamos a tener ya preparado y comprobado para que esté ya maduro y disponible para septiembre. Ahora no sé, Manuel, ¿cómo está la cosa? Eso es algo que acordamos, una funcionalidad que iba a ser una mejora a medio plazo, si mal no recuerdo. Pero vamos, Manuel nos lo va a aclarar, seguro. Pues no lo recuerdo exactamente. Tendría que leerme el informe. No, no estoy seguro. Sí, figúrale el informe. ¿eh? Y yo lo recuerdo, porque esto lo hemos hablado dos veces, en la reunión de 2020 y luego... En febrero y, y, y marzo, eh, en el 2020, pues nada, todo el mundo quedó confinado por COVID, pero también se vio posteriormente que se pudiera ver el borrador del informe anual, tanto de ordenación como de estadística. Eh, es decir, ambos módulos, pues que se pueda recuperar la última versión presentada, de modo que sea el, el, la versión preliminar de lo que se va a presentar en el año subsiguiente. Y eso es algo de lo que te, todavía había que ocuparse. Bueno, pues este año no creo que vaya a ser posible, porque habría que cambiar la plantilla… Y separar la fecha de primera presentación de la primera respuesta. Y esto no creo que vayamos a poder hacerlo este año. A lo mejor el que viene. Se puede hacer una copia de lo que se presentó el año anterior, pero este año, desde luego, no creo que se pueda hacer. Gracias. Muchas gracias. Cantidad, es, ocupado, es solamente es, cumplimentarlo, es, pero, Entonces, es, en es fin, lo vamos a dejar de momento. Es un objetivo a medio plazo, a ver si es posible trabajar en esto el año que viene. Ahora, es peligroso crear estas funcionalidades sin comprobarlas bien. Jessica, con esto hemos contestado a tu pregunta. Perdón. Sí, sí, perdón. Le he dado que le he que... <risa> la mano por vamos, accidente. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que quiera... Preguntar algo porque. Gabón. Antes de darle la palabra a Gabón, Manuel. Manel. ¿Nos, ¿Nos pueden dar cinco minutitos más? Bueno, sí, cinco minutos más, sí. Bueno, pues entonces nos quedan cuatro minutos para terminar la sesión. Gabón, por favor. Gracias, Carlos. Con respecto a la pregunta que nos habéis hecho sobre la validación de este programa para la segunda sesión, pensamos que se puede quedar como está, sí, pero sí que tengo una pregunta Ella es que entre esta, de esta, entre esta sesión y la próxima, las CPC vamos a tener que ir cumplimentando los datos del informe anual. Y durante este periodo de tiempo podríamos, no sé, consultar a la secretaría o, o utilizando a lo mejor la dirección de correo electrónico del IOMS por pues si necesitamos aclaraciones, explicaciones, eh, si, si nos encontramos con algún problema o alguna dificultad en cuanto a la complementación del informe en línea. Gracias, Gabón. Sí estaremos uh, disponibles, sí. Así que por correo electrónico, muy bien. Pero tendrían que ser preguntas concretas que pueda tener las CPCs durante eh, el periodo de cumplimentación del informe anual en este periodo intercesiones de aquí a septiembre. Pero también recuerdo que estamos de verdad, eh, eh, vamos inundados y, y, y vamos abrumados con todo, el, con todo el trabajo que tenemos que hacer, entre unas cosas y otras, pero vamos, que aunque tardemos un poquito en responder, vamos a tratar de, de atender lo mejor posible a las dudas de, la CP, de las CPCs. De acuerdo, Gabón, nos quedan dos minutos y podemos responder a, a un par de duditas más, en caso necesario. ¿Alguien más? Está Canadá todavía la, la otra vez la quería intervenir o no Canadá por favor Perdón otra vez es que no, no sé no sé porque estoy todo el rato dándole sin querer al botón bueno pues eh, vamos a, a dejar este programa eh, haremos algún que otro ajuste, pero los principales puntos serán el 1, 2 y 3, que son exactamente lo que ya habíamos eh, previsto. Estaremos encantados de ayudar y aconsejar, orientar a cualquier usuario durante esta fase de preparación del informe anual, este, este periodo de intersecciones. Y bueno, pues por último ya dar las gracias a todos. Los participantes, gracias por ayudarnos también en este primer curso de formación. Todo nos va a permitir, realmente voy a dejar de compartir pantalla para que se me vea, pues nos va a permitir mejorar. Y muchísimas gracias a todos los compañeros, a mis colegas, porque han estado trabajando muchísimo y muy intensamente en este proceso tan complejo, que no es nada fácil. Y tenemos a los expertos técnicos más competentes y, y es, es, así que… Eh, por ahora solamente tenemos partes de piezas, algunas piezas del puzzle, pero cuando esté todo completo ya se dará cuenta de lo, eh, lo completo que es esto. Muchísimas gracias a Terra, muchísimas gracias a Manel, nuestro secretario ejecutivo. Y le doy la palabra para que sea él quien dé las, de, de las palabras de clausura, a él y a Terra. Terra. Sí, gracias. No tengo nada importante que añadir, salvo que muchísimas gracias a Carlos, Carlos, Manuel, Daciel, José. Perdón si se me, me ha dejado a alguien eh, en el tintero. Gracias por organizar todo esto, que ha sido muy útil para todos los. Eh, responsables de cumplimiento de todas las CPCs para poder realmente ver cómo se utiliza el sistema y el haber podido hacer este recorrido con vosotros paso a paso han, ha sido muy útil desde luego para mí, sin duda. Eh, estoy deseosa de volver a ver en septiembre la próxima sesión y ya veremos también los informes anuales que ya se hayan eh, introducido en el sistema. Vamos a ver eh, si... ¿Cómo podemos utilizar de mejor manera el sistema para reducir la carga de trabajo de las CPCs, para que poder recopilar de la mejor manera posible los datos de cumplimiento y estadísticos? Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos, pues veo que pide la palabra Derek también. Hola, bueno, buenas, buenos días, tardes, noches a todos. Enhorabuena a la personal de la secretaría y a todos, a todo el personal, a todos los expertos de las TPCs que, que han estado eh, también aquí trabajando. bien. Gracias a todos por enseñarnos los recovecos del sistema y yo creo que es una excelente manera de que, para que ICAT pueda realmente estar a la altura del cumplimiento de su mandato de la conservación y ordenación de las especies de túnidos. Muchas gracias. Seguir trabajando ánimo con, con lo que os queda y estoy deseoso también de participar en la próxima sesión. Pues muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a Derek, presidente del Comité de Cumplimiento, porque, el como decía Carlos, esto es algo que va de cara al futuro, para que todos, a todos al final, tengamos, se nos, nos, nos facilite la labor. Eh, y a lo mejor todavía no lo, nos damos cuenta, pero de aquí a uno o dos años seguro que vamos a empezar allá a ver, a ver el valor añadido de todo este proceso, que ahora mismo nos parece muy complejo, pero sin duda se nos va a facilitar mucho la tarea después de ese gran esfuerzo que se está construyendo ahora mismo. Muchísimas gracias también a la presidenta del Grupo del grupo IOMS a Terra y también al grupo a todo el equipo de IOMS con al liderado por su jefe de departamento Carlos a todos los participantes también porque este ha sido un ejercicio que se ha centrado fundamentalmente en el informe anual que, que efectivamente eh, está ahí está eh, está bien eh, Encarrilado y además eh, es un, algo intenso porque es algo que está muy, muy, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Uh, también gracias por los comentarios que eh, nos van a permitir mejorarlo todo eh, mientras se va consolidando esfuerzos. Y gracias también a las intérpretes, amablemente el señor secretario ejecutivo, que nos facilita la tarea y que nos hacen buena compañía. Gracias. Y eh, simplemente quería decir eh, que después de todo esto, pues, lo sentimos mucho eh, por los que por los que se tienen que, que acostar muy, muy tarde. También sentimos mucho que los que ya han tenido que darse un madrugón, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperamos que todos puedan disfrutar de un descanso reparador después de esto. Muchísimas gracias una vez más. Nos vemos próximamente en la próxima sesión. Carlos, estás en silencio. No, perdón, perdón. Solamente decirle adiós y gracias a todo el mundo. Nada más que añadir. Tú eras el que tenías la última palabra, panel. Así que ponemos ahora los vídeos todo el mundo. Por favor, que todo el mundo encienda la cámara para despedirnos. ¿vale? Adiós a todos. Au revoir et merci. Okay. Au revoir. Bye. Au revoir et merci. Bye. Prochaine session. Hasta la próxima. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. La prochaine. Au revoir, Oredine. Ok. Just going down have 20, yeah. But anyway, quite, quite large, there. Yeah. mucha gente, ¿eh? o casi 80, 70 y yeah. picos. Sí, pero muy bien, y, y entonces después uh, los demás van a seguir, seguro. Sí, o sea, sí, esto fue el primero, el primero siempre duro, duro, el primero siempre duro, pero sí, bueno, sí. ya con el tiempo se, se acomoda, ya. Claro. Pues o sí. Sea, claro.